Yo le quería preguntar... ¿Mm? ¿Qué es lo que hicimos? Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ancestros también, y otro más del monte. Seres del monte? Sí. Y ellas cantan y... vienen eso. Que nadie lo vea. ¿Mm? Y siempre ella pura el persona que tiene mal de cabeza como loco hay veces ella cura a personas que tienen enfermedad también no hay otro que saca cosas que tiene <risa> o sea, el que siempre es... que viene de mi familia de noche y yo está curando curando